Cierra los ojos Cierra los ojos, no me escuches Me miento demasiado Me miento para no mentir Me miento para poder seguir Me miento, sigo enamorado cuando digo que no volveré a mentir me estoy mintiendo a mí mismo Cuando digo que no te echo en falta me estoy mintiendo a mí mismo Cuando digo que voy a cambiar me estoy mintiendo a mí mismo cuando digo que dejaré de amarte me estoy mintiendo a mí mismo sí me estoy mintiendo a mí mismo me miento demasiado me miento para no mentir Me miento para poder seguir Me miento, sigo enamorado Pero hay tanta piedad en mis mentiras Que no se nota porque digo la verdad ...y la verdad es que no he sabido mentir... ...la prueba de ello siempre, siempre vuelvo a ti... ...y ahora cuando digo que te amo... ...la verdad es que no estoy mintiendo te digo que te miento lo estoy haciendo porque ahora en verdad te estoy queriendo Me miento demasiado, sí Me miento para no mentir, sí Me miento para poder seguir, sí Me miento Sigo enamorado